Hoy tengo el gusto de tener del otro lado a Felipe Canales, que es gerente comercial de Nirway. ¿es correcto? ¿Dije bien? Lo dijiste perfectamente y te lo agradezco, muchas gracias. Okay, ¿Cómo estás Andrés? Bien, todo bien por acá, este, disfrutando. Un día de sol acá en Buenos Aires. Hoy, cuando estamos grabando esto, allá, vos estás en Santiago, imagino. Yo estoy bueno, en Santiago de Chile y está bien helado últimamente en realidad. Bien helado. Ah, okay. Acá, acá. acá hoy, hoy, está, hoy volvió a salir el sol. Bueno, eh, Felipe, entonces, ¿estás listo para nuestra primera reunión? Perfecto. perfecto. Ah, Primero que nada te quería agradecer, Andrea, por el espacio. Eh, como te comentaba antes, eh, agradecer por estos espacios que creo yo que deberían darse cada día más para que en el ecosistema vayamos aprendiendo de nosotros, que creo yo que es la mejor manera de aprenderlo. Perfecto, me encanta. Che, Felipe, bueno, para ir conociendo primero Nearway, también pronunciado, ¿no? Nearway. Nearway eh, sí, perfecto. Ok. ¿Qué, ¿Qué hacen? ¿Qué problemas resuelven? ¿Y para quién? Bien, buenísimo. Mira, básicamente nosotros somos una plataforma SaaS, B2B, que con la ayuda de la tecnología que hoy en día está al alcance, a la mano de cualquier persona, como bueno, serían los, los iPhones, ¿verdad? Digitalizamos procesos de las empresas que involucran personas que están fuera de la oficina. Y digitalizamos estos procesos con el fin de poder visualizarlos primero, medirlos y luego optimizarlos. ¿ya? Eso todo es con el fin de, de aumentar efectivamente la productividad de estas organizaciones. ¿Para qué? Para que logren sus objetivos. Eso es como lo que decanta al final todo. Bien. ¿Y con qué tipo de clientes trabajan? Cómo... Sí. Bien, nosotros hoy en día estamos presentes en cinco países de Latinoamérica y en varias industrias. Tenemos okay. diferentes industrias, desde la construcción, la farmacéutica, la banca, el retail, el consumo masivo. Y tenemos clientes desde Banco Itaú aquí en Chile, con los que estamos trabajando hace alto tiempo, estamos integrados con su sistema. En eh, donde ahí tienen diferentes usos, como por ejemplo la digitalización del proceso de venta en terreno. O la digitalización del proceso de los delivery de tarjeta de crédito y de débito. Que involucran personas claro. saliendo y entrando, ¿verdad? Son diferentes usos, la misma plataforma configurada de diferentes maneras. Y también, si me voy a otro extremo, por ejemplo, en el área más de la construcción, empresas como Peri o Ascensores Chinglet, que ellos efectivamente llevan protocolos tanto de seguridad o de instalaciones y reparaciones a través de la plataforma. Entonces, la verdad es que es una plataforma muy versátil que se puede ir adaptando a diferentes rubros. Ta, o sea, típicamente antes era la planillita, ¿no? Después llegaba a la oficina le entregaba tres días después y, y en la central si querían saber dónde estaba la persona, no, no se enteraban o cu cuán, en tiempo real lo podían saber cu cuán efectiva era. Ese, ese punto es súper clave, el del tiempo real. O sea, eh, más allá de todos los problemas evidentes que podemos ver eh, dentro de los problemas que hemos identificado hoy en día, que es clave, muchas empresas hasta el día de hoy, empresas grandes incluso, Levanta un proceso en papel todavía, ¿verdad? Mm. Y luego del papel se lleva a la oficina, se digitaliza en diferentes aplicaciones o software Que no se comunican entre ellos, entonces después para hacer gestión hay que levantar mucho software diferentes eh, claro. Ahí ya la inmediatez quedó, pero hasta hace una semana Claro, tal cual, tal cual Che, eh, Felipe, bueno, para conocerte antes de ir a fondo, con conocer las preguntas que, que hacemos siempre eh, la pregunta que hago es ¿qué fue lo primero que vendiste? por ahí de chico, muchos cuentan anécdotas de cuando estaban, eran estudiantes ¿qué fue vos lo primero que, que vendiste en tu vida? Sí, yo la verdad ahí yo no sé si desde muy chico fui un muy comercial, en realidad no era algo que me llamaba demasiado la atención eh, pero sí me ha gustado siempre mucho la música eh, y recuerdo una vez que fuimos al sur de, de, de Chile y al sur de Argentina también a Babiloche con mi familia en auto, y estábamos en una ciudad que se llama Villarrica, y se rompió la caja de cambio. Esto fue cuando yo tenía, no sé, de haber tenido 12 años o más chico, eh, y en ese tiempo no es como ahora, que uno anda con la tarjeta de débito, de crédito, y con eso anda. Antes uno, sobre todo en pueblos más, en regiones, tenía que andar con efectivo. Y para arreglar la caja de cambio teníamos que pasar todo el efectivo que podíamos sacar diario al mecánico, porque salió muy caro. Y nos quedamos sin plata básicamente para vivir el día a día, estábamos de vacaciones, sí. así, con otra onda, ¿verdad? Eh, claro. Y salimos con mi hermano, que siempre nos ha gustado mucho la música, a tocar música al semáforo. Y no te voy a decir que como ustedes los argentinos dicen, la levantamos con pala, no, no sé si la levantamos con pala, pero hacíamos plata tocando niños, de... yo tenía 12, mi hermano más chico tenía 10 o 9 años, y tocábamos sí, sí. música con una flauta, unos tambores y armábamos música bien buena. Muy buena bueno. onda. ¿Y qué, qué tocabas vos? Yo tocaba flanta, el, tambor. el tambor. Bien, flauta, el tambor. Me acuerdo que tocábamos música de, de Ataque 77. <risa> <risa> bien. ¿Pero alguno cantaba no? Era todo instrumental. Era medio instrumental y medio que alguien cantaba cuando quería. La verdad es que no era muy, muy profesional quizás, pero se hacía plata. <risa> Perfecto, bueno buenísima, buenísima historia. Che, eh, para, para ir conociendo entonces cómo, cómo están armados hoy, y cómo, cómo es la estructura comercial hoy de Nierway. Bien, si nosotros tenemos una, un, la parte comercial en realidad quizás debe ser la más chica dentro de la compañía, nosotros somos 17 personas, en donde Bien. la mayoría están concentrados en operaciones comerciales y en desarrollo. Eh, de, del software propiamente tal verdad y los de operaciones comerciales son los que atienden a clientes configuran plataformas etcétera etcétera y en el área comercial que somos los encargados nosotros de fundir y vender esto verdad te diría que somos principalmente dos eh, núcleos más importantes que sería la red de distribuidores que tenemos aquí en chile tanto en chile como para paraguay y méxico que en méxico estamos tratando de entrar más firme eh, y entonces, la, la, ¿cómo se llama la estructura? Principalmente sería yo con los distribuidores, que son un pie adentro, un pie afuera, ¿verdad? Distribuidores independientes. Y una persona eh, encargada de la venta directa. Esa persona que está buscando, prospectando directamente. y También te diría que tenemos un departamento que compartimos, por así decirlo, con el área de operaciones comerciales, que es de preventa, efectivamente, cuando nosotros traemos un nuevo cliente, en donde tenemos que estar perfectamente sincronizados con el área de operaciones comerciales para poder eh, llevarlo a que sea cliente efectivo. Bien, perfecto. Entonces hay como tres patas. La primera, estos distribuidores. La segunda, alguien que prospecta. ¿Y también esa persona lleva las reuniones comerciales? ¿Las personas que prospectan? Sí, también. A ah, ver, perfecto. Y después está esta otra parte, que sería como el onboarding, por así decirlo, o la parte ya de... Claro, porque es una plataforma que ahí viene el sitio, que se implementaba en 96 horas y, claro, bueno, son 96 horas que hay que cumplir eh, y que salga todo perfecto. Bien. Así es. Para eso hay que estar bien, bien coordinado, ¿verdad? Claro. Entonces, tal cual. No, y lo que, lo que me interesa conocer eh, hoy, siempre dentro de lo que vos puedas contar, obviamente, pero digo, esta parte de distribuidores representa en el caso de ustedes una, una parte importante de, de las ventas. Eh, por, por lo que me, me, me parece, no sé, digo, pero ¿cómo, cómo, cómo implementas una estructura de distribuidores? ¿Cómo, cómo es la estrategia ahí este, para alguien que por ahí está pensando armar alguna? Sí, la verdad es que, bueno, una, una estrategia de distribución eh, son más apuestas y tal como apuestas de repente va bien y de repente va mal. Eh, yo sí. creo que hay que tomárselo un poco de esa forma. No es una persona contratada, no es una persona que tiene que cumplir ciertas metas o ciertas maneras de, de, de trabajar, ¿verdad? Y por eso mismo hemos tenido eh, casos exitosos, como aquí en Chile hay un distribuidor eh, que, que, que sigue trabajando con nosotros y trabaja muy bien y ya nos entendemos bien, ¿verdad? Pero también había, han habido casos que, que no han funcionado tan bien, como fue, eh, como por ejemplo, tratando de abrir otros países, sobre todo, en sí. donde las brechas culturales empiezan a, a, ¿cómo se llama?, a ser cada vez más notorio ¿verdad? Sí. Uh -huh. eh, Ahí, por ejemplo, una, una, buena, una buena idea, por así decirlo, que tuvimos, es que el distribuidor que tenemos hoy en día en México eh, es chileno. Entonces ahí tenemos eh, un poco la, la, la, la barrera de la, de la cultura un poco superada. ¿Por qué digo un poco superada? Porque eh, esa persona tiene el, el, el conocimiento de la cultura chilena, de los tiempos, de los tratos, pero vive en México, ¿verdad? Sí. Eh, vive hace tiempo en México, entonces tiene también esa noción, tiene el conocimiento de cómo se hacen y cómo se hacen los seguimientos de los negocios, cómo se cierran los negocios, cosa que quizás nosotros es muy diferente. Claro. Y es efectivamente muy diferente. ¿Y, y eso a ustedes, el, el perfil de estos distribuidores, tratan de, de, de que sean empresas de cierto tipo? ¿Cómo, cómo es la, la captura de estos distribuidores? Bien, ahí la verdad ha sido... Eh, como te digo, con prueba y error, por así decirlo, y hemos tenido dos tipos de, de acercamiento, uno distribuidor persona eh, y el distribuidor empresa. El distribuidor empresa también ya eh, empieza a ser más una, un partnership, ¿verdad? En donde son estas empresas, eh, por así decirlo, que también tienen una pata como de outsourcing, eh, que hacen efectivamente el outsourcing de fuerza de venta, ¿verdad? y que están haciendo una prospección, una especie de auditoría a sus clientes, y por detrás tienen una batería de herramientas, ¿verdad? Y una de esas herramientas somos nosotros. Entonces, ese es uno, y el otro es el, el, el distribuidor persona, que es una persona natural, ¿verdad? Con la cual hacemos el trato, ella ve un potencial de ofrecer esta herramienta, y se lleva una comisión por la venta. Claro, claro. o sea, el caso de la persona es una... Te pasa, te pasa el referido, también llega parte del proceso de venta y se queda con una comisión. Así es. Y, y el otro es como que es, no me queda claro si a, al cliente final, de cada cliente termina contratando en una plataforma o tiene una plataforma donde trabaja con todos sus clientes ahí. Claro, en, en la figura del claro. distribuidor empresa, dice. Empresa, claro, sí, es sí. Claro, en ese caso ellos generalmente hacen estas consultorías a su cartera de clientes que ya se están claro. generando su cartera de clientes. Y, por ejemplo, claro. cuando identifican que hay un cliente que tiene un problema con justo lo que estamos nosotros, sacan una carta y dicen, bueno, y aquí entonces podría. No no es que viene parte del paquete, ¿verdad? Pero esto te podría servir porque nosotros los conocemos y lo hemos validado porque tenemos claro. como cliente a tal, a tal, a tal, a tal. Claro, sí, sí, sí, perfecto. ¿Y en esos casos tienen esquema de comisión o es más por el servicio que ellos prestan que, que, que, ustedes, que, que, que les sirve, tenemos en el radar? Ajá, no, también es con esquema de comisiones. Ah, perfecto, perfecto. Sí, eh, no, súper interesante y súper interesante el consejo de, de, de, de los temas culturales. Este, ¿Vos, vos qué, qué otras ventajas y desventajas ves de tener una estrategia de, de, distribu de distribuidores, por ejemplo? Bueno, la desventaja es un poco el, el poco control, por así decirlo, claro. eh, y, y eso también es una ventaja entre comillas porque porque es algo que no es que no está como no está dentro de tu área, por así decirlo, no es algo que tenga que gestionar diariamente, ¿verdad? Claro. Eh, también si tú haces un proceso de, de onboarding para nuevos distribuidores eh, sencillo y rápido eh, para no estar capacitando, para que puedan vender una herramienta mucho tiempo, también eso puede ser un beneficio. Y al final son cosas que uno como que, entre comillas, se olvida y va llegando solo, ¿verdad? Claro. Eh, ese, ese yo creo que sería un poco el beneficio y al mismo tiempo es eh, un poco la, la, la parte del vaso medio vacío. Claro, claro, está bueno. Está bueno. Y, y eso, a claro, ustedes... lo, lo, lo, lo que está, ¿Depende del tipo de relación ¿O es como que el distribuidor... ¿Cómo definen los límites, sobre todo? Tipo, eh, o me presentás a alguien y yo desde y lo sigo, o vos seguís a la venta y me tenés que traer el firmado, y yo si querés te apoyo en alguna reunión, o cómo, cómo es ese tipo de compromiso de, del lado del distribuidor. Bien, buenísima. Sí, ahí un distribuidor funcionaría como un comercial, así como yo, por ejemplo, si yo trajera mm -hmm. a un, que es llevar el cliente a una modulación tal de que podamos ir a la reunión de preventa. Eh, de ahí en adelante, como la, los, ¿cómo se llaman lo, la, la, las comisiones, no son solo por el cierre, sino que continúan durante X tiempo, según lo abordado, ¿verdad? Eh, a mí me sirve de que la, esa cartera crezca. Entonces voy a seguir, Quizá el cliente implementó con un modelo de licencias más bajo, y yo quiero subir licencia y por eso hay que, eh, ¿cómo se llama? Hacer todas esas gestiones. Esas gestiones también son comerciales. Claro. Pero, pero básicamente ahí entonces llevarlo al nivel de madurez, como te decía, de, de, de, de llegar a esa reunión de preventa para que el cliente diga, listo, esta es la plataforma que yo quiero configurar, en 96 horas se la entregamos y ahí el cliente dice, voy o no voy. Ah, ok, perfecto, perfecto. Y eso, y eso después una vez que se concreta, como hablas de la postventa ahí el distribuidor igual tiene un vínculo porque tiene, tiene intereses, o sea, como que también funciona como ejecutivo... Eh, de cuentas en, en parte, o sea, en parte ustedes, hay como que tiene una responsabilidad dividida o, o, o, o es de otra forma? Claro, o sea, más que nada, el, el, el rol ya está, está dentro de operaciones, ¿verdad? Pero siempre hay un tema de, de las relaciones, o sea, los negocios, una de las cosas, creo yo que más potente puede ser un negocio es el tipo de relación, ¿verdad? Si yo inicié una relación, eh, no es que, bueno, ahora to te toca el siguiente vagón, nos vemos nunca más, ¿verdad? Cada cierto tiempo está bueno de que yo siga manteniendo esa relación. ¿Cómo te ha ido? Eh, ¿Cómo estás? ¿Qué te ha funcionado? Eh, está... No es que yo después voy a entrar y te voy a hacer yo una reventa, pero sí claro. es importante mantener esa relación, ¿verdad? Perfecto. Sí, y, y me contaste que, bueno, cambiando a la otra estrategia, tenés a alguien eh, prospectando, saliendo a buscar clientes, ¿cómo...? ¿Cómo están trabajando eso? ¿Qué aprendizajes están teniendo? Ajá. Sí, ahí principalmente en, la, en, esa, en esa prospección, bueno, el, el, el, el, lo, lo que hoy en día se dice que sigue convirtiendo más son las campañas de emailing, ¿verdad? Eso sería también por ese mismo lado, esa persona también está enfocada en eso. Y la, la, la, la, la forma más directa es a través de LinkedIn. Y la verdad es que ha funcionado bastante bien, en realidad. Eh, yo creo que esa, esa podría ser la forma como de, de, de venta directa que se están llevando, estrategia más allá de la, de la queso más orgánico y todo. Pero Andrés, si yo te pudiese decir algo que yo creo que es algo que le ponemos al harto foco porque no ha funcionado muy bien, de hecho no ha ayudado a la, a la expansión, a salir de Chile, es de atender lo mejor posible a los clientes que tenemos hoy en día. Eso es algo que no ha dado harto resultado. Porque en realidad el boca a boca nos falla y hemos traído clientes sin hacer nada, entre comillas, ¿verdad? Porque las personas mismas van diciendo, oye, mira, fíjense en esto, fíjense en esto, o cuando se cambian de trabajo nos han llevado a los diferentes sí. trabajos. Eh, hay una empresa, bueno, la, esta empresa alemana, Peri, que nos llevó al resto de, de Latinoamérica. Eh, hoy en día estamos viendo también expansiones con otras empresas de aquí de Chile, que, son, que tienen presencia internacional y que nos están evaluando para llevarnos para afuera ellos mismos. Entonces, al final, ese, ese yo creo que es una de las de la, de, de la formas de crecer también, que es muy, eh, muy poderosa porque lo están haciendo ellos, ¿verdad? Sí. No, no es como que nosotros estamos convenciendo, ¿verdad? Claro. Ahí la relación la verdad es que se, se, se convierte en una relación mucho más poderosa. Y, y, ¿Y esos vínculos se suelen dar solos o ustedes también los han empujado con, no sé, alguna campaña de referidos? o ¿Cómo, cómo, cómo, cómo se fue dando eso que, que, que se expandieron mucho a, través, a nuevos clientes a través de su propia base? Ajá. Sí, ahí como te decía, eh, y suena quizás básico o burdo, que es atender bien, ahí el tema de los procesos, de los procesos de atención al cliente, de, la, de los tiempos de respuesta de las maneras de solucionar problemas, de, de, de todo lo que tiene que ver con la postventa, eh, hace también que te diferencies demasiado quizás de otras empresas en donde puedes entrar muy rápidamente quizás, o, o rápidamente, eh, y luego quedar ahí quizás medio atancado, ¿verdad? Eso quizás sí. puede ser una de las cosas eh, que, que, que podrían hacer la diferencia, y algo a, a lo que nosotros le hemos dado mucha importancia, o sea, nosotros, el tema de los procesos, es algo que vendemos y, por ende, que aplicamos, ¿verdad? Claro. El proceso de qué pasa si este cliente o los clientes en general tienen este tipo de problemas. Bueno, pasa por un protocolo. Claro. Y ese protocolo, claro. una vez que la máquina está engrasada, pasa rápido, ¿verdad? Claro. No, está, está sí. buenísimo. Sí, sí, sí. Sí, es clave y sí, tener un, digamos, no solamente tener un producto bueno, sino esto que contás, que sí.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 a charlar con la audiencia de Primera Reunión. Así que puedes ver esas entrevistas en el canal de YouTube. En la home principal dice webinars completos y ahí puedes ver todos esos webinars completos y también puedes ver los artículos en www.primera reunion.com. Si te interesa recibir un correo cada vez que se está programando uno de estos webinars, muy simple, pues dentro del sitio Primera Reunión te va a aparecer un pop-up para suscribirte a los mails, puedes hacerlo por ahí. O si no, en el video de YouTube acá abajo te dejo un link para anotarte en la, en la lista de mail. Prometo que no es fameo, simplemente trato de aportar contenido de valor. Así es, o sea, el, el tema ahí y, y ese punto que tuviste es importante también porque pueden haber eventualidades, en realidad, en realidad siempre hay eventualidades, ¿verdad? El tema también es cómo se resuelven esas eventualidades, ¿verdad? Eh, ese, ese, ese punto también lleva a, un, a una mejor relación, ¿verdad? Eh, si, si uno dice, bueno, lo voy a arreglar y no contesto, o pasan dos días y no se ha contestado nada, esas cosas van ahí desgastando quizás las relaciones, ¿verdad? O sea, el, el, el tema del, del no, de la, no solo del atender, sino del atender bien y tener una misma manera de atender siempre, ya establecida, pensada, ¿verdad?, eh, eso es la verdad es que genera una, una relación más fuerte. ¿Y, ¿Y eso ustedes hoy, todo el tema de la atención, cómo, cómo lo están evaluando, cómo lo están midiendo para, para garantizar esa, esa uniformidad? Ajá, sí, ahí nosotros, bueno, estamos, comenzamos a hacer estas encuestas para tener una, un scoring de NPS. Sí. Eh, y claro, y ahí la verdad es que es, es bien... Es bien Importante encuentro yo ese, ese indicador, ¿verdad? Porque es bien rudo, ¿verdad? O sea, si, si, no, si no te ponen 8 o 9, eres malo, definitivamente, ¿verdad? Eh, eh, es bien al, al hueso, como decimos, ¿verdad? Pero en ese sentido a nosotros nos va bastante bien y es algo en lo que trabajamos y con lo que, por lo mismo que te decía antes, cuando llegan, eh, ¿cómo se llama? Encuestas malas o no buenas. Eh, se trabaja en base a eso, ¿verdad? O sea, claro. no, hay, que, hay que hacer un protocolo, no solo decir, uh, nos fue mal, bueno, tratemos de hacerlo mejor, ¿no? ¿Qué es lo que hay que claro. hacer? verdad? Eh, ¿Cuál fue? Ahí en, en la encuesta efectivamente eh, se puede hacer una general, pero también se pueden ir haciendo encuestas específicas eh, por transacciones. Por ejemplo, cuando yo hago claro. cierta acción y luego te, te hago una encuesta muy pequeñita y, y podemos ir viendo qué cosas van funcionando mejores que otras. ¿verdad? Bien, bien Perfecto. Todo, ¿Toda la atención al cliente la, la manejan por, por chat o también tienen otras vías, tipo videollamada o cosas así para, para tener un vínculo? ¿Cómo, cómo está manejando esa, los canales, sobre todo, de atención al cliente? Sí, la atención al cliente nosotros trabajamos con un sistema de etiqueta a través de soporte al, al área mm. de operaciones. Eh, claro. Y nosotros trabajamos todo virtual, incluso desde antes de la pandemia. Ahora con la pandemia ya se hizo muy habitual eh, claro. trabajar online, pero nosotros incluso desde antes que ya trabajábamos siempre atendiendo reuniones, eh, videollamadas. Entonces eso también sí. lo hace muy fácil, una, una videollamada de 30 minutos o de 15 minutos para resolver cosas puntuales, o una capacitación de 45 minutos donde ya se puede decir todo. Fácil, claro. ¿verdad? Sí, eh, sí, sí, sí pero... Principalmente ese es el medio. Claro, bien, buenísimo. Che, y no sé si, si hay algo más que quieras contar de, de esto de, de la estrategia de prospección, me habías contado de LinkedIn, ¿hay algo que, que hayan aprendido haciendo esa prospección, saliendo a buscar clientes nuevos, algo que les haya servido, ¿O, o errores que han cometido que quieras compartir para que nadie cometa? Bien, sí, o sea, yo creo que los errores... Eh... Y bueno, no sé si, si tú tienes el LinkedIn también, de repente uno le llegan errores, ¿verdad? Sí, y de sí, repente sí. me dicen, hola, canales, por ejemplo. Y, sí, claro. bueno. Evidentemente es un motor, ¿verdad? Eh, sí. no, no. Pero errores así, garrafales, garrafales, mmm, no sé si, se, si hemos cometido porque tampoco hemos llegado tanto a la masividad. Eh, claro. Quizás algo que, que hemos aprendido que ha funcionado más es efectivamente eso, de, de no. Engolosinarse con la masividad, sino que ir quizá a nichos más pequeños con un discurso más, más, más, más, más acotado ¿verdad? a la persona. Eh, hoy en día, yo creo que a través tanto de LinkedIn como del mail llegan muchas solicitudes de muchas cosas. Si no te están hablando a ti directamente, a ti, la mayoría de las personas lo pasan. Entonces, esas campañas de bueno, le estamos escribiendo a 1.500 millones de personas. Eh, puede ser una buena idea, eh, pero a nosotros nos ha funcionado más el, el uno a uno. Claro. ¿Verdad? O sea, ¿trabajan uno a uno, le personalizan a esa persona o dicen, bueno, estoy contactando esta semana, estas dos semanas, estoy contactando bancos y tengo algo más o menos armado para el banco, a lo sumo le cambio una cosita? ¿Cómo, cómo a, qué, a, qué, a qué nivel de detalle van a la personalización para tampoco perder escala, digamos, no? Ajá. Bueno, también ahí eh, el, el tema ahí de nuestra plataforma, que eh, es difícil de vender en el sentido de que sirve para muchas cosas, ¿verdad? Claro. O sea, eh, y, y si yo te digo que sirve para muchas cosas, es que no sirve para nada, en realidad, porque bueno, dime, ¿qué me va, ¿para qué me va a servir a mí, verdad? Claro. No me digas que, que sirve para mucho, ahí quizás claro. la comparación puede ser burda, Andrés, pero es como el Excel, ¿verdad? El Excel sí. sirve para muchas cosas, y, y si yo te digo, bueno, ¿para qué sirve? bueno, mira, te puede servir para esta área, para esta área, para esta otra área, para... pero no, pero dime, ¿para qué me sirve a mí? Ah, ya, claro. entonces tengo que entender. En ese sentido, ahí, claro, como dices tú, la, la prospección eh, es un poco más por, por, por rubro, ¿verdad? Claro. Se genera ya algo que le cambia el nombre, ¿verdad? Le, le... Pero voy a la persona y veo que trabaja en una empresa que es eh, gerente o director de, de operaciones, ¿verdad? De maquinaria agrícola. Eh, esa persona va a tener algo específico quizá alguna, alguna necesidad genuina específica, claro. ¿verdad? No va a querer sí. digitalizar procesos en general, ¿verdad? Sino claro. que va a tener quizá un tema con eh, el arriendo, el sumarriendo de su maquinaria. Sí. ¿verdad? Eh, me, me encanta la, la analogía, pues sí, algo que hablamos mucho en todas estas charlas tiene que ver con eso, con con anichar, que uno dice, no, pero anicho, voy más chiquitito, pero justamente, es ser el, el pez grande en el estanque pequeño, ¿no? Entonces, como que eh, me encanta y me encanta la, nunca la había pensado así, pero la, la analogía con el Excel. Imagínate esto, ¿no? Que fuéramos un vendedor de, de Excel y salíamos a prospectar con un mensaje y dijéramos, no, son playillas de cálculo que te sirven. Y nadie iba a decir, ¿para qué? En cambio, si vos le decís al... Al, al del campo, que es porque con esto recuerdas la rotación de maquinaria. Bueno, este, nada, entonces me, me, me gusta la analogía de, de comparar con, con un Excel, que es un sistema recontra potente. Así que lo, lo voy a. <ríe> me dejaste ahí pensando eso. Che, bueno, bueno. Bueno. che para, para ir este, viendo un poco cómo. Me encantaría entender cuáles son las métricas clave que vos tenés en, en tu trabajo, cuáles son las que estás mirando más. Uh -huh. o, o las que me gustaría mirar aún más también. Okay. Yo creo que Son las más clave, claro, porque de repente quizá uno... Eh, la métrica clave quizá es el, el, el, los clientes, ¿verdad? Los ingresos, que es como lo obvio, entre comillas. ¿Verdad? Okay. Eh, o, o no sé si lo obvio, pero yo creo que quizás las métricas más importantes que deberíamos y que miramos, evidentemente, obvio. Eh, una, bueno, es lo que ya hablamos en su minuto, que es la del NPS. ¿verdad? O sea, ¿y, y por qué, por lo mismo que estábamos hablando de veces, anteriormente, verdad, que eh, clientes felices te recomiendan y cliente de hecho, de eso se trata, el net promoted score, ¿verdad? Eh, te recomiendan y te recomiendan genuinamente. Y cuando te recomiendan, la probabilidad de que esa persona diga voy con esto por sobre otras herramientas es mucho más alta, ¿verdad? Es muchísimo más alta. Eh, yo creo que ese es, es un indicador muy importante para estar midiendo constantemente. Eh, y otro que quizás se desprende de ahí también tiene que ver con el churn, eh, la, la, la salida del cliente. Eh, eso yo creo que te mide un poco la sanidad del negocio en términos de, también de atención, como que creo que es bien sistemático ese, ese indicador y ves el, el crecimiento efectivamente sostenible. O sea, estamos vendiendo mucho pero tenemos un forado que se van y se van y se van y se van, y se van, eso no es sostenible por ningún lado, ¿verdad? O sea, primero es necesario retener y tener el, el bote bien sellado, ¿verdad? Y de ahí seguir agrandándolo todo y echándole más piedra al, al bote, ¿verdad? Sí. Eh, pero claro, yo creo que ese es bien importante, y el NPS, el, el churn. Eh, y hay, si hay algo que nosotros estamos siguiendo constantemente, eh, son las tasas de conversión de nuestro panel. O sea, ese, ese, creo que es bien, es bien importante porque también nos da una noción de la máquina de ventas, entre comillas, ¿verdad? Claro. Eh, bueno, si, si este mes necesitamos cerrar X negocio, ¿a cuánto tenemos que ir a prospectar? ¿Cuántas reuniones tenemos que lograr? Eh, claro. ¿Cuántas preventas tenemos que obtener? ¿verdad? O sea, tener esa noción eh, también permite... Poner esfuerzo en un lado, poner otro esfuerzo en otro lado. Y eh, eh, eh, eh, eh, poniendo ficha, ¿verdad? Claro. Yo creo que principalmente esos tres, esos tres indicadores son los lo más importantes y los que yo sigo al día a día, eh, más que nada tienen que ver con las tasas de conversión. Perfecto. Me encanta. Che, Felipe, ¿hay algún libro que recomiendas o algún podcast que escuches así, vinculado sí. con lo profesional? A veces recomiendan también... Ficción, viste, ha recomendado de todo, pero bueno, si hay algo que, que, que escuches o que hayas leído que quieras recomendar a la comunidad. Sí, bueno, recomendaría, podría recomendarlo, no sí, sé, El Señor de los Anillos, El Ángel libro, <risa> sí. pero, pero quizás el foco que tiene más aquí, eh, hay un podcast que estoy siguiendo hace bastante tiempo y que lo ocupo en mis salidas matutinas, de hecho con mi, con mi hija cuando salimos a andar en coche, y lo voy escuchando ahí, sobre todo que voy un poquito dormido, porque es muy temprano, eh, y cómo se llama, que se llama Growth y Negocios Digitales, que es, de, un, que es de, de, de José Carlos Cortizo, y ese es un, es un, es un podcast bien entretenido, son capítulos más o menos de 40 minutos, 45 minutos, en donde entrevista a diferentes personas, eh, y la verdad es que es como, es como estos espacios en donde uno lo no puede interactuar, ¿verdad?, pero al final uh -huh. son estos espacios donde va entrevistando diferentes personas, le hacen preguntas, la verdad es que muy interesantes, y salen datos prácticos. O sea, como por ejemplo, ¿qué herramientas utilizas tú en el día a día? No, mira, yo utilizo el Microsoft To Do, con eso me organizo todo mi día. O ¿qué hace, qué, qué otra herramienta? No sé, yo por ejemplo ocupo tal CRM, o ocupo esto, por estas razones, ¿verdad? Que ya son cosas como prácticas de lo que uno hace en el día a día, ¿Verdad? Eh, ese es la verdad, ese podcast me gusta harto, lo escucho bastante. Y, y libros, yo creo que hay un libro que me, me, me gusta mucho, quizá dándole una, una vuelta también en relación a, la, a las culturas de, de la empresa, que es un libro de Carl Sagan, que se llama El Mundo y sus Demonios. Uh -huh. eh, y bueno, ese, en ese libro al final lo que invita siempre Carl Sagan es como al pensamiento escéptico, ¿verdad?, a, a, a, a, este, a este, ¿cómo se llama?, a no comprárselas todas, por así decirlo. Pero el, ese, ese pensamiento, creo que yo, que, que he llevado a una cultura empresarial, aporta muchísimo. De hecho, justo hoy día hablábamos de eso, no estábamos juntos todos en la empresa, y hablábamos de la cultura del, del criticar, eh, constructivamente, eh, y yo creo que eso es un poco el pensamiento científico, de, de, de cómo la, la crítica, entre comillas, negativa, construye más que deconstruye, de ¿verdad? Eh, el pensamiento científico ahí, para pa, quizás simplificarlo, de, de que hoy en día todos los científicos quizás están tratando de encontrarle el error a Einstein, ¿verdad? Pero no porque quieran ser mejores que él, sino porque... Hay que preguntarse todo todo el rato de si está correcto o no. Y si no está correcto, entonces avanzamos un pasito más hacia la verdad o hacia, hacia lo mejor en este caso, ¿verdad? Eh, yo creo que ese, ese, ese pensamiento dentro de una empresa es muy positivo. El constantemente estar para arriba, para abajo, para al lado, en diagonal, estar criticando, no en el sentido de estar diciendo que lo haces mal, sino cómo creo que lo podríamos estar haciendo todos mejor. Sí, incluso internamente cada uno. Yo, yo creo eso es como que. Eh, yo siempre, siempre con mis equipos traté mucho de aportar eso de, de obviamente, de celebrar las victorias, pero siempre cuestionar, eh, también estar cuestionando cuáles son los puntos de mejora, pues o sea, es como que es un balance, ¿no? Porque tampoco uno puede estar diciendo, pues se va a sentir mal con uno, diciendo, no hago todo. Digamos, es, es eso, es como que, bueno, che, esto estamos acá y estamos un escalón arriba del resto, bueno, ¿cómo hacemos para pasar al otro escalón? Ir mirando para ahí también, ¿viste? pues si no, es como que, nada, uno se, se apachorra, como decimos acá. Se, se achancha. Claro, claro, claro. No, no te dan ganas de equivocarte, de probar. Claro, claro. Y, y si vamos a hacer lo que se ha estado haciendo siempre, vamos a tener los mismos resultados de siempre, básicamente. Claro, tal cual. Tal cual. Bueno, para ir cerrando, Felipe, eh, si, hay, si tenés al, algún consejo que te harías a vos mismo este cuando empezaste, no sé, en, este, en el mundo comercial, si algo que hayas aprendido, que quieras compartir, si lo tenés, ¿no? A veces... Sí, es como si tuviera una máquina del tiempo y vuelvo a, a mi antes claro. este, ¿qué me diría? Eh, yo creo que uno lo de, de, de mis autodescubrimientos... Eh, que, que, que mucha gente lo, lo, lo, lo sabe, quizás lo aplica, pero son esas cosas que de repente uno como que ¡ah! se ilumina la cabeza, ¿verdad? Eh, tiene que ver con que me he dado cuenta que el recurso más importante y por ende el que, el que requiere mayor atención en su gestión es el tiempo. Eh, mm. O sea, yo me volvería al pasado y me diría aprende desde lo más chico posible a gestionar bien tu tiempo. Es el recurso más sensible y más valioso que tienes. Eh, yo creo que eso es lo que haría. Eso es lo que haría. Y, y no digo que en el pasado lo, lo hice mal, ni me arrepiento, eh, pero creo que gestionándolo mejor habría estado más tranquilo también, quizás en momentos de mucho estrés. Eh, gestionando bien el tiempo bajan las ansiedades, se pueden hacer eh, cosas de manera más tranquila, más cosas, ¿verdad? Eh, solo eso, solo teniendo conciencia de que eh, tengo un tiempo limitado y tengo que gestionarlo seccionarlo y ver qué es lo que quiero hacer yo con mi tiempo. Hoy día tengo tantas horas, tengo ocho horas de trabajo, ¿qué voy a hacer en estas ocho horas de trabajo? Vamos a enfocar siete horas en esto que es lo más importante y una en responder correo. Bueno, voy a quedar con la mitad de la bandeja pendiente, pero, pero lo voy decidiendo yo. Yo creo que eso es algo que, que, que me recomendaría a mí, yo joven.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 We'll <music> be